¿Ya empezó? Sí. Perfecto. Bueno, el tema de hoy es eh, el shock sanitario, eh, COVID-19, los impactos económicos, sociales, ambientales, de salud pública y los aspectos jurídicos eh, dedicados a los abogados presentes. Eh, este tema, digamos, de alguna manera es muy actual. Eh, me permití eh, hacer una revisión de los planteamientos eh, efectuados por Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, eh, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OSD, la Organización Mundial de, Comer de Comercio también y la Organización Mundial de la Salud, así como los planteamientos que ha venido dando el gobierno federal, los estatales y los impactos de carácter municipal, ¿no?, Digamos que en este contexto eh, eh, macroeconómico, financiero, internacional, eh, de una crisis estructural mundial como producto de este shock eh, sanitario COVID-19, esto ha venido desarticulando eh, fundamentalmente eh, todas las variables económicas, las sociales, las ambientales, las jurídicas, lo cual está provocando un fenómeno eh, histórico que vincula a las ciencias sociales, a las ciencias biológicas y de la salud, con el objetivo central de minimizar eh, los impactos significativos de esta pandemia. ¿no? Hay una variable muy importante que el conflicto actual existente entre China y Estados Unidos, a partir del brote COVID-19 en la ciudad de eh, Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China. La Organización Mundial, digamos, de, de la Salud, declaró la pandemia entre enero y febrero de 2020, razón por la cual se agudizaron las relaciones comerciales. Es claro, por ejemplo, que en marzo, abril y mayo, eh, la pandemia llegó en un momento en que los cambios geopolíticos a nivel internacional eh, se caracterizaban por un, una mayor presencia de China y los países asiáticos, las tendencias nacionalistas y los populismos en países en desarrollo como el nuestro, una crisis estructural en Europa, incertidumbre en las elecciones de Estados Unidos. Y aquí tenemos una, una gráfica o una lámina de los efectos económicos del COVID en América Latina, en donde se caracterizan los efectos directos en los sistemas de salud, eh, que esto implica tener cargas extraordinarias en sistemas de insuficientes y fragmentados acceso desigual a tratamientos médicos según el nivel de ingreso, seguro de salud y lugar de residencia, ¿no? Esto, eh, las medidas fueron como las que estamos viviendo, la cuarentena y la distanciación social, ¿no? Hay efectos indirectos en la oferta y la demanda agregada, lo cual implica suspensión de actividades productivas internas, mayor desempleo, una recesión mundial. Esto afecta a la educación, al comercio, al turismo, a la manufactura y a los recursos de carácter nacional. ¿no? Ahora, ¿cuáles son los impactos eh, positivos de esta pandemia? ¿En qué sectores fue positivo? En el comercio electrónico, en todas las plataformas de telecomunicaciones como la que estamos, que prácticamente ha tenido un auge significativo, en la industria farmacéutica. En la parte de la mensajería y digamos un impacto neutro, eh, negativo en los autoservicios, en la producción de alimentos, en textil y confecciones y en el sector financiero. Ahora, impactos negativos, tiendas departamentales, construcción e inmobiliarias en el sector financiero y en la industria automotriz. Impactos muy negativos, en la aviación, en la hotelería y servicios complementarios, es decir, prestadores directos e indirectos de la industria turística, en el petróleo y en los combustibles, y en el entretenimiento y los estadios. Aquellos que le vayan a las chivas, pues simplemente será realidad virtual, ¿no? Ahora, a la fecha, digamos, existe aproximadamente 3 millones de, de Empleos que se han perdido. Esto con información del Coneval. Para el segundo trimestre de 2020, o sea, hasta junio, eh, se estima que el índice de pobreza laboral por ingreso se incrementa 8 puntos, es decir, eh, de 37.8% a 45.8%, que es la tasa mayor registrada en los últimos 15 años. Una situación muy grave. Y aquí se concluye eh, que los mecanismos, digamos, de política social existentes a la fecha han sido incapaces de solucionar la desigualdad social y económica. Hay que recordar que la crisis de 2008 y 2009 para la recuperación económica de un millón de empleos aproximadamente se tardaron 38 meses. Es decir, eh, hay la gran depresión del 29, pero eso ya forma parte de los libros de historia. Lo más reciente es aquel fenómeno de Serrapuche, que se devalúa constantemente la economía. ¿no? Ahora, el, el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM hace un planteamiento de pronóstico de periodo de recuperación. Aquí estamos hablando de 48 meses, según lo estima el, el programa universitario de estudios, ¿no? Como lo señalé. Ahí básicamente participa, pues, Rolando Cordera, este, una exsecretaria bióloga de, de Semarnat, y los principales, digamos, académicos y científicos. Eh, Carabias, han, ¿no? Eh, Julia Carabias. Julia perdón, Carabias. Tú. Julia Carabias, perfecto. Aquí un aspecto fundamental en el proceso de recuperación del empleo, eh, debido a las condiciones eh, geopolíticas, han sufrido modificaciones. Es decir, empleos que ahora van a requerirse son nuevas tecnologías avanzadas de la información, robótica, eh, máquinas automatizadas, aeroespaciales y equipo aeronáutico, equipamiento marítimo eh, y barcos de tecnología avanzada, un moderno equipamiento ferroviario vehículos con nuevas energías y su equipamiento, es decir, eficiencia energética, equipos agrícolas, nuevos materiales como la eh, biofarma y productos de carácter, de carácter avanzado. Es prematuro, digamos, efectuar una evaluación eh, para la reactivación económica, dado que han crega, se han creado eh, decepción por ser insuficientes las dadas a conocer. O sea, todas las medidas aplicadas y diagnosticadas por organismos financieros internacionales. Es, es la primera vez en la historia que Banco Mundial replantea, Fondo Monetario eh, eh, replantea, etcétera, no debido a la, a la amplia crisis. no eh, También es menester señalar que los sectores más afectados han sido el transporte aéreo y marítimo, como lo señalaba, el sector automotriz, el petróleo y el gas, el turismo. Y las eh, relaciones directas del turismo y también la industria del entretenimiento y la industria de la construcción. Los pronósticos de afectación del Producto Interno Bruto, lo cual significa una caída de la oferta, varían por los diversos organismos internacionales y nacionales, empresariales y académicos, entre un 6 y un 10%, lo cual evidentemente afecta el ingreso, el consumo y el empleo de la economía mexicana. Bueno, ahora, ¿cómo están las estadísticas de COVID-19 a nivel nacional? A nivel nacional, eh, ha habido 55.293 fallecimientos al día de ayer y eh, activos estimados 43.000. 837. Y básicamente la, lo que más ha sucedido es hipertensión, segundo lugar obesidad y tabas, eh, tabaquismo. ¿no? Ahora vamos a ver cómo se refleja esto a nivel del estado de Guanajuato. En el estado de Guanajuato tenemos una estimación de defunciones de 1,345 defunciones con 2,203 activos y prácticamente la misma tendencia de hipertensión en primer lugar, obesidad, características de este fenómeno. Ahora, aterrizamos al municipio de Guanajuato. Hoy salió en primera plana precisamente este dato que dice eh, negativos 1,200 de funciones 21, recuperados 441, activos 83, confirmados 689, y básicamente las razones son las mismas: obesidad, etcétera. ¿no? Cabe destacar que hay mayor probabilidad en el municipio de Guanajuato en mujeres que en hombres. Ahora, en este contexto, digamos eh, netamente vinculado a las páginas oficiales de revisión del covid nos meteremos al tema medio ambiente y salud. Aquí voy a leer textualmente un comunicado de la Organización Mundial de la Salud que señala que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus de 2019, COVID-19, es la primera pandera a la humanidad en la que se están empleando a escala masiva la tecnología, las redes sociales para las personas estén más seguras, sean más productivas y se mantengan conectadas a pesar de estar físicamente separadas. Los profesionales sanitarios utilizan la telemedicina para diagnosticar a los pacientes y los hospitales necesitan de alguna manera estar conectados online y para tener mayor eh, resiliencia y confiabilidad en la parte de los diagnósticos, y fundamentalmente es una nueva revolución tecnológica, ¿no? Aunque estaba programada la 4T, pero no 4T eh, ideológica, sino 4T era una revolución tecnológica, ¿no? Perfecto. Luego, de ahí pasamos a lo que nos dice PENUMA. PENUMA es el programa eh, de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Aquí nos habla... De cualquier impacto de carácter ambiental, después de esta aborrecible pandemia, debe comenzar con el cambio más limpios y más sostenibles. Porque solo las transformaciones sistemáticas a largo plazo cambiarán la trayectoria de los niveles de CO2 en la atmósfera, ¿no? Ahora. Recomiendan mucho el manejo de residuos médicos, como, uno, generación y minimización de residuos médicos, separación, identificación y clasificación, embarque y etiquetado, transporte dentro y fuera de los establecimientos y el tratamiento, eliminación de los propios residuos, concientizar en términos de educación ambiental, que un tapabocas que sea desechable eh, se tira y hay un mecanismo especializado que lo debe de recolectar, ¿no? Y también recomienda que se haga mucha investigación sobre tecnologías mejoradas y prácticas benignas para el medio ambiente y elaboración del mismo, ¿no? Ahora, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a través de su titular Rodolfo Lassi, sonorense, eh, ex trabajador del Instituto de Investigaciones del Premio Nobel de Química, él genera cuáles son los impactos negativos y cuáles son las oportunidades de negocio. Es decir, reiteradamente digo, impactos negativos, transporte aéreo y marítimo, sector automotriz, petróleo y gas, inmobiliario, eh, manufacturero, turismo y sector financiero ahora, oportunidades de negocio agricultura, tecnología de la comunicación e informática productos de cuidado personal y salud procesamiento y venta de comida, servicios de equipamiento médico y sectores financieros, implica la escasez de infraestructura y de personal capacitado para el volumen ...de requerimientos de demanda de la salud va a estar en función a la calidad de prestación en función al ingreso, lo cual implica necesariamente que las políticas públicas efectuadas por el gobierno federal, estatal y municipal no han sido lo totalmente analíticas, profundas, debido, entre otras de las causas, a la caída de la recaudación a nivel nacional la disminución de las aportaciones y participaciones a los estados. Ok, ahora, eh, al salir del confinamiento, recomiendan cinco acciones fundamentales. Una, evaluar sistemáticamente los posibles efectos ambientales negativos e indeseados de las nuevas disposiciones fiscales y tributarias a corto plazo. No abandonar las normas ambientales vigentes como parte del programa de recuperación, que las medidas adoptadas mejoren los niveles de salud ambiental a fin de mejorar el ambiente. No sé si han visto en la televisión que de repente ven este, un oso eh, bañándose en una alberca de la zona de, de, más rica de, de Monterrey. Eso es producto de que hay un, eh, una limpieza, ¿no?, en cuanto al cambio climático debido al confinamiento. Y eso se refleja en una gráfica satelital que saca la OSD antes del confinamiento y después, sobre todo en la parte norte del país, creo que es en Tijuana y en Sinaloa. Ahora, hay cinco, cuatro elementos fundamentales para poder evaluar ambientalmente lo que es el impacto de esta pandemia. ¿Cuáles son los efectos en el aire? cuáles son los, los impactos en el agua, cómo está impactando re los residuos sólidos urbanos, los de manejo es es especial y el mejoramiento de la biodiversidad. ¿A qué me refiero biodiversidad? Hay corredores biológicos, históricos que, que transitaban eh, los animales y ahora al estar una reducción del CO2 prácticamente vuelven a la normalidad. Ok. No, no quisiera detallar cada uno de los conceptos, nada más la, los conceptos generales, ¿no? En términos de esto, ¿no? Ahora, la Organización Mundial de Comercio, ¿qué nos dice? Importante también, esta se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países en cuanto a las exportaciones e importaciones. Señala, el sector automotriz. Automóviles, tractores, motores de gasolina, partes de motores, vagones, remolques. Se, se disminuye 5.1 negativamente. Lo que corresponde a todo el sector electrodoméstico, que son teléfonos, teléfonos celulares, eh, conductores de energía, televisiones, motores eléctricos, aire acondicionado, aparatos eléctricos, motores y micrófonos, también una reducción de aproximadamente 4.2%, ¿no? En cuanto a la tercera etapa de retorno o de normalidad, estamos hablando de los semáforos, de, en este caso naranja, para el caso guanajuatense, en el caso amarillo, para el caso campechano ahorita, más cinco otros que permanecen en cuestiones. Naranja, ¿no? Se dice, como empezó todo esto, e inclusive en Guanajuato, se activa construcción, minería, fabricación de transporte, ¿no? Pero ¿esto a qué se debe? Se debe a que en julio, primero de julio, estaba el compromiso de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Telecán anterior, ahora Temec y eh, la negociación de las nuevas reglas de origen, más estrictas sobre todo al sector automotriz. Y esto eh, incluye también cómo se modifica los aspectos de propiedad intelectual, la parte de patentes, la parte de marcas y los proveedores de servicios de entender y observancias. Ahora, nos vamos al mero mole de los que estamos aquí, a excepción mío y de la ilustrísima doctora. Marco jurídico ante el COVID-19. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM generó un documento de qué modificaciones durante y ex post eh, de la pandemia eran necesarias. Eh, sin duda, ellos comentaban que para reflexionar no solo su impacto en la salud global, en la vida de miles de personas, es importante qué modificaciones jurídicas se fueron dando. Me gustaría enfocarme en este momento cómo impactado en temas jurídicos. Primero, en el derecho laboral. ¿Cómo impactado? En la seguridad social, en la salud, en el régimen de seguros, en el comercio electrónico, en los datos personales y bancarios, en las competencias económicas, en la regulación ambiental y, energ y, y energética y en la parte de movilidad eh, social. Estas nuevas disposiciones siguen vigentes en algunos casos y otras fueron de carácter emergente. Ahora, para correlacionar todo esto con varios temas, por un lado las finanzas públicas y profundizar por el lado del turismo, eh, yo únicamente voy a señalar la parte de finanzas públicas. Es decir, eh, el, el gobierno del Estado prácticamente de Guanajuato ha generado un programa de apoyo de microcréditos eh, y hubo tres etapas de apoyo, ¿no? Una de... 6 mil millones, otra de seis mil millones, más sin embargo, esto no llegó al municipio de Guanajuato. El sector turismo y el sector restaurantero eh, no fue eh, beneficiado en la misma proporción que toda la parte autopartera y toda la parte de los corredores, ¿no? Ahora, en cuanto al municipio de Guanajuato, bueno, pues el municipio de Guanajuato prácticamente la estructura de sus finanzas públicas está muy debilitada y eh, generó una serie de programas emergentes con un monto aproximado de 7 millones de pesos. ¿no? Esos 7 millones de pesos eh, fueron con una autorización primera de 1.5 millones de un fondo emergente eh, y luego también lo destinado a apoyo alimentario y empleo temporal y microcréditos de un millón de pesos y otros 1.0 millones de ampliación por concepto de despensas, cocinas, etcétera, ¿no? Es muy difícil medir este impacto porque no hay rendición de cuentas, no sabemos la aplicación de estos recursos, probablemente sea prioritaria la parte electoral, lo cual es moralmente inaceptable que en un momento tan crítico exista un ser humano que piense en la cuestión política en lugar de pensar en la cuestión de la salud. Eh, fui un poco, eh, digamos, impreciso en la parte de la parte estatal, pero ahí se hicieron programas emergentes eh, de gestión digital y se utilizó la parte del 26% de participación de la parte del Estado. La mayoría de estos apoyos fueron asilados. Irapuato, Salamanca y Celaya. También eh, a León. ¿no? Yo con esto concluyo con un panorama muy general que abre una serie de discusiones, tanto en la parte económica, en la parte jurídica, en la parte ambiental eh, y en la parte de evaluación del desempeño de aquel eh, funcionario público que tenga las facultades y autorizaciones de hacer las inversiones en términos de precaución y en beneficio de la salud. Muy bien, doctor. Excelente exposición. Maestra Álvarez, como habíamos platicado, le corresponde a usted hacer comentarios de este eh, planteamiento general de que nos ha hecho el doctor Sosa. Que lo agradecemos. Fue muy bueno, excelente. Mucho le agradeceríamos sus comentarios, maestra. Gracias, gracias, licenciado Piri. Muy, muy amable. Bueno, pues para para gusto de todos los uh, que formamos parte del observatorio y del público que nos acompaña. Ha sido una exposición muy, muy completa. Este, creo que ha tocado todos los puntos relacionados al momento en que estamos viviendo, al, a todo lo que ha ocasionado esta pandemia. Y, y bueno, yo, a mí me gustaría sobre todo enfocarme en el aspecto que, que creo que va a ser afectado, que es el aspecto de la educación. Porque si bien muchas de las familias, eh, creo que de aquí a fin de año, la educación va a ser eh, obligadamente a través de los medios de comunicación. No va a ser en el aula, difícilmente va a ser en el aula. Y considerando la parte económica de nuestra sociedad, no todo mundo tiene el acceso a los medios de comunicación para que la educación realmente tenga los objetivos que se pretende, ¿no? Entonces, creo que el resultado de, de este efecto de la pandemia en la educación va a ser muy serio. Los procesos de evaluación se van a llevar a cabo de distintas formas y de forma que, que me ponen dudas si va a ser realmente una evaluación objetiva. Entonces, creo que el sector educativo va a sufrir en cuestión de calidad. Eh, frente a esta, este momento de, de la pandemia, yo creo que, eh, aparte del sector turismo, que ha sido bastante afectado, eh, creo que, en mi opinión, la educación, este, híjole, de por sí que ya tenemos un nivel de educación bajo, porque de acuerdo a los últimos resultados de las evaluaciones de PISA, pues no estamos en el mejor, en el mejor nivel. Creo que nos va a ir todavía un poco más, más mal, pero bueno, esperemos que a partir de, de los últimos meses del año esto se revierta y empecemos a, a subir a, para alcanzar los niveles que teníamos antes, ¿no? En todos los sectores, tanto en el económico como en el de salud, como en, como en el educativo. Eh, no, no, no tendría mayores comentarios que, que hacer, Piri. Me gustaría abrirlo más bien a nuestros oyentes y a los miembros del observatorio. Mi coordinador Memo, ¿qué órdenes? No se te oye. Oye, Piri, Piri, me... sí, no. Piri, a a... Piri, a mí me gustaría que tú, que tienes mucha experiencia en el sector turismo, opinarás cómo, cómo se va a afectar el sector turismo, sobre todo aquí en, el, en la capital, frente a este momento que estamos viviendo. Lo agradezco, mira maestra, tengo yo dos cosas que apuntar. Una es, recordar de Guanajuato antes de que hicieran la calle subterránea, en el gobierno de la audacia y la Grandeza de Torres Landa, mi respeto al señor. Antes de eso era un pueblo minero. Yo recuerdo el niño a mucha gente cada vez que cerraban un tiro de mina ¿eh? en uh -huh. Guanajuato así no había turismo no existía esa palabra era un pueblo que vivía de la actividad minera se si abre el sector este, subterráneo, la calle subterránea se relumbra Guanajuato y empiezan a hacer lo que hoy conocemos maravillosamente como actividad turística viene una etapa de oro de Guanajuato viene el festival internacional Cervantino, que también ya uh -huh. no lo quitaron Vienen muchas cosas maravillosas, muchas estudiantinas, etcétera, etcétera, que hoy nos tomó desprevenidos o estábamos en una zona de confort y hablamos todos, nos y nos abandonamos y dejamos que las cosas siguieran igual que hace 30 o 20 años. Hoy la entrada del coronavirus, como dice bien el doctor Esparza, nos, nos golpeó porque... El pensar que van a abrir los restaurantes, yo como expresidente nacional de la restaurantería y que participo en las reuniones de los expresidentes, viene un nuevo protocolo, un nuevo código, se está, la están viendo muy difíciles. Los restaurantes que dice el NG que hay en este país, maestra Silvia, han cerrado hasta hoy el 40%. ¿Y es? es una mortandad brutal. ¿Esto qué va a provocar? Que es donde yo quiero llegar. Que en Guanajuato la gente no quiere entender que reabrir los restaurantes sin protocolo, sin estrategia turística, sin festival internacional, sí. sin una promoción adecuada, sin un replanteamiento brutal, vamos a verlo muy difícil, porque muchísima gente, muchísima gente, vive del turismo, como mesero, derrotero, eh, la cocinera entre de pinche, lo que tú quieras, muchísima gente vive de esto, y al ver ni promoción, porque no hay imaginación para ello, pero al en esta ciudad, donde la pandemia todavía no ha tocado fondo, nos provoca un tema muy delicado. Yo pienso que las autoridades tienen que actuar urgentemente con la sociedad civil, urgentemente. Y otro elemento, maestra, usted fue rector de la universidad, urge que la Universidad de Guanajuato se integre a este proyecto de reestructuración de Guanajuato. Y en estos elementos estamos muertos. que ya vieron, cerró el cubo. Otro problema grave. La actividad minera está cerrada, no tienen que replantearse la actividad minera otra vez también. Entonces es un conjunto de, de actividades que el gobierno no puede solo. ¿no? Hay proyectos reales para esto y se están echando al sillón sin ninguna oferta. Yo pienso hoy más que nunca que debe el gobierno integrarse, no la sociedad, sino el gobierno integrarse a la sociedad civil para que entremos a una etapa de reestructuración. Y esta etapa de reestructuración va a ser muy dolorosa, porque el político guanajuatense no está acostumbrado a participar en la voz y en la participación de la sociedad. Ese es mi punto de vista, maestra. Muy bien. No sé, Guillermo, tú. Sí. No, bueno, yo creo que eh, quiero anunciar que terminando la sesión, esta sesión, esta Proyección del Observatorio para sobre estos temas de COP2 y las finanzas municipales. Vamos a dejar debajo un video del doctor Francisco Moreno Sánchez, quien es jefe de medicina interna de, en el Centro Médico ABC y encargado del programa COVID del Hospital ABC. Lo vamos a dejar porque está muy claro, él es experto en el tema en este tema que nos ocupa y, y, y algo que le preocupa a toda la población. Ya verán ustedes, en alguna parte de su conferencia, por si no la ven, este, él menciona que en realidad esta pandemia se podría acabar en seis semanas. Y nada más había que hacer algo, que los 7 mil millones de personas estuviéramos en nuestra casa con cubrebocas, con, con una careta y con guantes. Y con eso en seis semanas se acabaría. El problema es que no lo hemos sabido hacer en ningún país correctamente. Parece ser que Hugo, quien más Juan. se acercó a este, a este eh, ide, mundo ideal fue Taiwán. Taiwán que es un eh, espacio de 26 millones de habitantes. Solamente tuvo 46 muertos y nosotros creo que tenemos los números eh, exactamente a la inversa. Pero... ¿Qué han estado haciendo? Pues han sido muy disciplinados, han creído en, en lo que el gobierno les ha dicho y han obedecido y por eso no tienen ni muchos contagiados ni, muy, ni muchos muertos y por lo tanto no van a tener los problemas que nosotros estamos viendo porque ya no solamente vemos un problema de que nos podamos morir o contagiar o nuestra familia, sino que va más allá en, en el futuro inmediato de nuestra vida con eh, las repercusiones sociales, económicas, políticas, etcétera, y todo por no querer tomar medidas en, eh, eh, de, de sanidad para nosotros mismos. Eso me parece a mí muy grave. Vean, por favor, la conferencia del, del doctor Francisco Moreno Sánchez, porque es muy clara, es muy clara y solamente es lo que quería comentar. Llegó el señor Carlos Arce. Me gustaría oírlo comentar. Al respecto la reactivación económica, todo lo que estamos enfrentando en Guanajuato, Guanajuato. ¿Qué tal? Muy, muy, muy buenos días a todos. Un placer estar aquí. Hola, Carlos. Con ustedes. Silvia, ¿qué tal? Un abrazo. Hola, abrazo. Uh, eh, bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos muy, muy especiales. Eh, que. Es, es, es, es, es difícil este, entender esto, aun cuando pues, pandemias han pasado por la humanidad, pues prácticamente cada siglo un montón de pandemias. Eh, no más que sin tecnología y sin, y sin ciencia, pues más o menos estábamos al garete y simplemente cada pandemia se llevaba las vidas que se necesitaban y punto. Y, y así se iba dando ya, la solución a la pandemia. Ahora, el, el, el, el problema que tenemos es que a través de la ciencia sabemos con mucha exactitud qué es lo que está sucediendo, cuáles son los efectos, cómo se produce la enfermedad, cómo se puede evitar. En la pandemia del siglo XIII, pues, no sabían qué era, qué, qué, qué, qué era el piojo de la rata, en fin. Entonces, este, ahora sí se sabe todo. Y, por lo tanto, se pueden evitar muertes. En la planeación de políticas de salud, es, es realmente muy dramática esa planeación, porque esa planeación va en relación a cuántos muertos quieras. Cuando los sistemas de salud están planeando su presupuesto, eh, lo que está ahí es, a ver, ¿cuánta gente quieres que se muera de cáncer? Entonces dicen, bueno, pues, si queremos que se muera nada más tantos al año, necesitamos este presupuesto. Si le quieres echar 2,000 más, pues este otro presupuesto. Y así vas bajando y sube y crece el número de decesos. Es el mismo caso con cada una de las enfermedades. Ahorita con la pandemia, lo mismo, lo que está sucediendo es que tenemos una ecuación muy complicada entre la actividad económica y la pandemia. Algunos este, los países más avanzados eh, especialmente Japón y Alemania se dieron cuenta, bueno, Taiwán también, se dieron cuenta de que había que hacer cosas muy precisas y las hicieron con mucha disciplina. Son países muy disciplinados y por lo tanto han logrado ir sorteando más o menos bien la pandemia con un número bajo de decesos. Otros países y especialmente Latinoamérica y otro país como México donde las autoridades creen en los escapularios, pues esas no, esas realmente no lo están diciendo, pero, pero los actos son los que revelan la visión de, de, de, de, este, sobre la enfermedad. Y la visión sobre la enfermedad es, pues que se lleve a los muertos que se necesite llevar, porque aquí lo más importante es que no se afecte la economía, porque si se afecta a la economía, le da el traste al proyecto económico del actual presidente, y por lo tanto no podría seguir el, el proyecto. Y, es, y, y si se fijan, esa visión de, de, de, de, a nivel federal se relaciona con la visión a nivel municipal. Tenemos un alcalde que tiene una serie de proyectos y dice, aquí lo más importante es abrir las momias, aquí lo más importante es que abran los restaurantes, y los enfermos que haya y los muertos que haya, pues no nos importan, o sí nos importa, pobrecitos, pero aquí pues el mundo sigue. Y especialmente, pues a los que sí les importa, que son a los que tienen más riesgo, pues como son, somos muchos de los que estamos aquí en, este, en esta videoconferencia, bueno, pues no, no, no nos cae tan bien el asunto. Entonces, esa ecuación eh, jala en favor de, de, de una poca previsión desde el punto de vista de salud en aras de tratar de abrir. Pero realmente tratar de abrir el tipo de empresas comerciales que hay en Guanajuato es muy complicado, porque hoy por hoy no hay nada más riesgoso que meterse a un bar. Y si Guanajuato, su turismo es a base de bares y, y de borracheras, como lo ha venido siendo desde hace tiempo, pues bueno, pues están realmente en el eje del contagio. Entonces está muy complicado. O sea, antros, bares, pachangas colectivas grandes hacinamientos, el, callejoneadas. El propio, callejoneadas, el propio doctor doctor este Moreno lo dice, eh, se sabe perfectamente cómo viaja el virus, se creía que al principio que era de mano a mano, etcétera, etcétera, ahora se sabe que esencialmente el vector del contagio es a través de aerosoles, de pequeñas gotas que están en el aire, sobre todo en los lugares más cerrados, eso es lo que dice ¿no Memo este, A través de aerosoles es como se contagia. Y si uno está más sujeto a más aerosoles, la carga viral, otra cosa que antes no se sabía, es más alta. Entonces, la, la, mientras más alta sea la carga viral, pues la enfermedad es peor. Y a los que están en más malas condiciones les va a ir muy mal o se van a morir. Eso es lo que hay, eso es lo que sabemos. Entonces, la reactivación de Guanajuato pasa realmente por un reto muy muy muy significativo, este muy serio y, y, y va contra la salud de las personas y la posibilidad de fallecer que hay por este virus que en algunos casos es mortífero. ¿Cómo le están haciendo las autoridades? Desde mi punto de vista no hay ni siquiera un plan. Creen que es nada más abrirle a, a los a, a este, la cortina ir a visitarlos con una mascarita, dejarles unos geles, etcétera, etcétera. Si sí, ya sabemos que no es tanto la cuestión del gel, sí se necesita, pero el asunto es hacinamiento, grandes cantidades de personas en un local cerrado o con aires acondicionados, aquí no tenemos tantos aires acondicionados, pero sí en un lugar cerrado. Ahí tiene problemas la restaurantería, especialmente en sus locales cerrados, este, bares, cantinas, etcétera. Entonces es muy complicado la apertura de ese tipo de negocios en Guanajuato. Meterse a un museo chiquito, cerrado, con poca ventilación, es también estarle jugando al héroe. Tampoco debe de ser eso. No, no, no, no debe de ser. Lugares cerrados, no, aun cuando tengan un montón de carteles diciendo, use cubrebocas, que por cierto... Me he encontrado un montón de gente con cubrebocas y, y, y, y, pero no se cubren, de, debería de decirse este cubre nariz y cubrebocas, porque se ponen aquí el, el barbiquejo y hay este, andas, y, y eso no sirve de mucho tampoco. Bueno, pero al final de cuentas, ese es el asunto. Miren, yo finalmente para rematar, yo creo que Guanajuato, capital, está, está enfrentando tres virus. El primer virus es el de salud, es el coronavirus, el SARS-19. Está enfrentando ese virus que puede ser mortífero y hay que tener mucho cuidado con ello. Y la, la pandemia de 1918 nos dejó muy claro que los, las localidades, las comunidades que le hacen caso a, a todas las recomendaciones de salud son las que salen primero y salen mejor libradas virus de, de, de, de salud. El otro virus es económico y ya quedó perfectamente encuadrado por, por la amplia visión que nos dio Javier de cómo está el asunto y la emergencia económica que estamos padeciendo, especialmente en el sector turístico. El, el, el, el, el más afectado de todos los sectores es el de transporte y con ello el turístico este, hotelería, etcétera. Entonces, ahí tenemos un gravísimo problema para Guanajuato. Y el último virus, que es un virus que no se ve, o aparentemente no se ve, pero es <risa> seriesísimo, es el virus del gobierno, del mal gobierno. Ese es un virus brutal también. Y es el que nos va a anclar a esta situación más y más y más, mientras no podamos modificar el esquema de un mal gobierno a un buen gobierno. Mi punto de vista personal es que estamos viviendo el peor de los gobiernos municipales que ha tenido Guanajuato en la última era, mediados del siglo XX a la fecha. El peor de los, de los gobiernos. Tenemos un alcalde que realmente no tiene ni idea ni sentido de lo que está haciendo ahí ante dos emergencias brutales, la emergencia de salud y la emergencia económica. Yo creo que ese es el, el terrible esquema que está enfrentando Guanajuato y pues que te, entre los ciudadanos, sobre todo, tenemos que tratar de salvar. Hacia el 21 yo creo que va a ser una fecha muy, muy importante para México, para el Estado de Guanajuato, pero va a ser fundamental para los ciudadanos de este municipio. Excelente. Paloma, a Paloma, perdone. ¿Cuál es su punto de vista de lo que ha expresado el doctor Arce? Pues por supuesto que de coincidencia. Yo por mi parte quisiera comentar algunos algunos hechos. El primero de ellos es que estoy revisando la, la publicación del, del periódico Excelsior, en donde da cuenta de 55.900 muertes al momento en nuestro país por la pandemia de, de coronavirus, de de COVID-19, causada por el virus SARS-CoV-2. También quisiera mencionar que Guanajuato es uno de los cinco estados del país con el mayor número de casos. Y, y esto es algo que debemos tener muy presente. Es decir, me parece que pudiera resultar muy confuso este asunto de, de la transición al semáforo naranja. Recordemos que los criterios de semáforización son cuatro, que tienen que ver con el número de casos nuevos, de, de contagios, el número de decesos, los respiradores disponibles y la capacidad hospitalaria disponible. Entonces, el hecho de que, de que aún haya capacidad hospitalaria no significa que hay un decremento en los decesos y, y, en, y en los contagios. Eh, usted comenzaba esta reunión hace rato anunciando, inclusive en las zonas específicas del centro, en donde se han identificado mayores índices de propagación. Ahora, ¿qué significa el hecho de que seamos uno de los estados con mayor número de casos? Esto particularmente me, me parece muy relevante porque no somos uno de los estados con mayor población. Es decir, si el análisis se hiciera en cuanto a número de contagios sobre el, el, la magnitud de la población, veríamos que estamos en una de las posiciones más críticas en la, en la escena nacional. Entonces, debemos de hacer Debemos ser los, los, los ciudadanos, las ciudadanas, particularmente rigurosos y cuidadosos en la aplicación de las recomendaciones sanitarias para contener la pandemia. Más que nunca, eh, uso de careta, uso de cubrebocas jamás salir sin, sin estos dispositivos y salir lo menos posible, por supuesto, de una manera muy, muy responsable. En este momento sabemos que hay una pugna, digamos, entre la priorización de la salud pública, que en el punto de vista de la ciudadanía, desde luego es muy importante, pero también hay una presión, una presión por reactivar la economía. Entonces, en, en este conflicto, en este aparente conflicto, pues pareciera que se, que se volvió necesario la, eh, transitar del, del semáforo rojo al semáforo naranja, pero mm, no... No dejemos, no, no dejemos la guardia, no dejemos de cuidarnos. Es sumamente importante esta experiencia, no cabe duda, es una, es un gran tamizaje de la población. Hay un alto riesgo y si hay además escenario de crisis, de angustia, pues entonces a pesar de la edad, y, y no se diga las comor, comorbilidades, como diabetes, como hipertensión, pues claro que, que eventualmente toda la población eh, se encuentra en riesgo. Recordaba las palabras de Jonathan Swift, los tres mejores médicos del mundo son el doctor dieta, el doctor reposo, el doctor alegría. Creo que es muy importante que cuidemos la actitud, la alimentación, el descanso, en fin, todas estas recomendaciones generales de siempre, pero ahora en particular que tengamos muy presente la, la protección de la cara, ¿no? el, la higiene, el lavado de manos. Esto con respecto al, al coronavirus, también estoy leyendo el, el reporte de la Organización Internacional del Turismo. El transporte y el turismo son dos de los sectores más golpeados por esta crisis sin parangón. La propia Organización de la Salud recomienda priorizar la salud pública y conservar las fuentes de empleo. Entonces, eh, a, además, se, se prevén varios escenarios de, de recuperación, pero hay que decir que los escenarios menos alentadores son los de América Latina. Entonces, ahora más que nunca, se debe hacer un ejercicio muy cuidadoso, muy pertinente, eh, muy objetivo del, del uso del recurso público. En la semana me, me di el gusto de ver al, una conferencia sobre, sobre corrupción y se describe como un acto que tiene cuatro componentes. La, la mm, posibilidad, es decir, la, la oportunidad que algunas personas tienen, sobre todo, sobre todo cuando eh, se acompañan con alguna responsabilidad pública. Um, el sigilo, mm, la oposición y la emoción. Es indispensable que empecemos a ver con buenos ojos la, la honestidad, la, y no solamente en el otro, sino nosotros mismos, en nuestros actos cotidianos. Y también, eh, hablando de estos componentes, me llama mucho la atención el de sigilo Por eso es tan necesario que estemos muy atentos a lo que está sucediendo, bajo qué lógica, desde qué punto de vista va a ser procedente, endeudar al municipio para construir un nuevo museo de momias cuando ni siquiera hay, hay recursos suficientes para la gasolina de las unidades de seguridad. Entonces, mm, a, hablando de priorización de proyectos, por ejemplo, en la materia de salud, el primer criterio es la aceptación social, luego la viabilidad técnica, luego la viabilidad económica. Pero, mm, sobre todo, tenemos que centrarnos en lo que verdaderamente resuelve las necesidades de la, de la ciudadanía. Para eso están los gobiernos, para administrar lo público de manera eficaz, de manera pertinente, de manera asertiva, que resuelva exactamente las necesidades de la ciudadanía. Y si normalmente esa es su función, pues imaginémonos ahora, frente a la crisis que ya se describió ampliamente por, por las demás personas en el uso de la voz. Licenciado Santibáñez. Pues excelente, mira antes de que Lolita nos haga porque quedamos todavía pendientes de cerrar el capítulo de las terrazas Lolita yo sí hacer... en algo encontré a una señora que es síndica se pida a nena la nena y la vi haciendo un ejercicio brutal en la calle parando coches y haciendo una campaña de el cubrebocas luego me enteré por terceras personas de que el mismo presidente municipal y el ayuntamiento de la contaba. y así la pols entonces, esas contradicciones, como dice el doctor Arce, me impactan porque ves una mujer que tiene hijos en la calle, arriesgándose a que te pongas el tapabocas, y el municipio, el cabildo, bueno, el edil, el cabildo, la boicotea, la golpea, la insulta. Digo, es una contradicción, Arce, que reveas, me conmueve y me dice, estoy de acuerdo con Carlos, de que tenemos una presidencia municipal muy mala, muy mala, que ya venían de decadencia, pues esto viene a dar el golpe brutal para que el se reactive su planteamiento. Lolita, platícanos qué pasó con el tema de las terrazas que quedó inconcluso la semana pasada. Sí, mira, este hola, qué tal, muy buenos días a todos. Eh, eh, licenciado Piri Santibáñez, lo de las terrazas todavía sigue este, en proyecto eh, de investigación ya que se hizo solicitud ahorita como por, precisamente por todo lo del covid no hay quien te responda de inmediato no hay con quien investigues todo es por vía internet se metió la solicitud eh, supuestamente en tres días volví a revisar no hay nada volví a mandar el correo entonces como no hay quien te quien te esté atendiendo así directamente para hacer la investigación eh, pues vamos a seguir para que nos den datos precisos, que es lo que se había quedado en la sesión pasada, datos precisos de cuántas terrazas existen en, en Guanajuato que están funcionando como bares. Esa es, este, esa es la solicitud, aún no hay respuesta todavía. Pero vamos a seguir insistiendo, porque ahorita el pretexto, no sé si, es que son datos que ya deben de tener porque no son permisos que se autorizaron ni ayer ni cuando inició el COVID, ¿verdad? pero sin embargo ese es el pretexto que ellos están manejando para no darte la información certera y verídica de cuántos bares están funcionando, en eh, como o sea, terrazas funcionando como bares. Ese es por un lado. Por otro lado, este, pues yo siento que de lo que están comentando coincido, obviamente coincido con todo lo que comentó Carlos, con lo que comentó Paloma, con lo que comentó la, la maestra Silvia. Eh, la educación también es muy importante, la reactivación económica. Sin embargo, yo, yo considero que ef efectivamente eh, nuestro, nuestro representante municipal es protagonista. Eso indiscutiblemente la ha hecho de bombero, la ha hecho de, de, de, este, de servidor público, de barrendero, etc. Ahora anda regalando tapetes sanitizantes. Eh, entonces, eh, ya como la nena eh, repartió cubrebocas, ellos también anduvieron repartiendo cubrebocas, eh, el DIF, eh, su esposa. Sin embargo, ahora él, pues ahora va a estar regalando eh, tapetes, tapetes este, en los, en los changarritos, en las tiendas, aunque dicen que lo, aquí lo importante no es el tapete, sino lo que contiene para limpiarte los pies y que hay que estarlo continuamente renovando y quitando eso porque al momento de que si es una tienda y si es una tienda donde la afluencia de la gente es sumamente mmm, mayor, por decir, hay mucha afluencia de gente. Entonces, ya no, ya no sirve eso del este sanit Ya no sirve. ¿Por qué? Porque se está, se está este, contaminando cada que pasa la gente por el tapete y eso ya no es eh, sano, ni saludable, ni, ni, ni viene a, a contrarrestar nada. En, eh, obviamente aquí lo importante es el uso del cubrebocas y de, y de las caretas y, y quedarte en casa y la sana distancia, eso es lo importante. Ahora yo sí quiero preguntarles a, a ustedes, eh, compañeros de observatorio, que si a nosotros nos hablaran con la verdad y nos dijeran realmente, realmente los decesos, y no por morbo, sino que se supiera cuántos decesos y los publicaran, ¿Creen que esto sería un, como un freno para, para la ciudadanía donde se enteraran? O sea, los números son fríos y siempre nos dicen, no, es que, y nos enteramos, o sea, es que son tantos, pero no, realmente la gente así como que dice, Ay, al fin y al cabo que a mí no me ha tocado. Pero si realmente se, se manejara, por ejemplo, eh, eh, un, un pésame, por decir algo, a, a X familia, de Guanajuato por, por este, el fallecimiento, por COVID, o sea, que se hablara con la verdad. ¿Creen que esto frenaría? ¿Creen que esto ayudaría para que la gente realmente empezara a pensar y empezara a protegerse primero ellos mismos y proteger a la demás? Esa es pregunta. Muchas gracias. Bembo, este, ¿quién sí, más sobre, falta por sobre, allí? Sobre la pregunta que, de, que hace... Este, yo creo que el ejemplo de Taiwán nos da la respuesta a su pregunta. Cuando una autoridad que ejerce una función ejecutiva en un lugar, como en el caso de Taiwán, tiene autoridad moral, es decir, la gente le cree, ¿sí? Le hace caso. Pero cuando no se tiene autoridad moral, como es el caso de nuestro municipio, o como es el caso de nuestro país, pues la gente no le no hace caso. Es más, mucha gente hoy en el país cree que a lo mejor no existe el coronavirus. O sea, imagínense hasta dónde ha llegado este este asunto. Sí se requiere que quien gobierna tenga autoridad moral y no la tiene lamentablemente. Ese es el primer problema, así que cualquier estrategia que pensemos de publicidad o propaganda no va a ser más que paliativos lo que se requiere es que la autoridad tenga autoridad moral y ejerza el poder es todo eh, yo de manera complementaria efectivamente el first best sería Taiwán pero en la práctica se intentó por parte del gobierno del estado hacer la importación de dispositivos metodologías eh, de salud de Taiwán. El problema era que, que se generaron barreras arancelarias y no arancelarias a la importación. No sé si recuerdas que llegaron aproximadamente 14 eh, buques, perdón, aviones eh, de China con todos los suministros necesarios. Uh -huh. eh, efectivamente, el, el, el, el, el gobierno, a través de su asesor médico más importante, diagnostica lo mismo que tú. Entonces, yo creo que eh, ambos dos tienen buena compatibilidad por la conclusión. Eh, el problema es que en el momento de hacer todos los permisos de importación, revisar las fracciones arancelarias, eh, la parte aduanera te prohibía, porque era una prioridad nacional, el traer todo mediante convenio con China, ¿no? que fueron 17 aviones prácticamente. ¿no? Ahora, desde febrero, están las medidas que se están tomando ahorita. Yo sé que hay una hay una teoría del hilo negro y no hay nada nuevo bajo el sol, pero en la en la práctica desde febrero se dijo hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Yo inclusive muy atinadamente como las familias guanajuatenses es lo más importante en este lugar. Yo informé a un agente importante para que comunicara alante que lideriaba que aguacates, es decir eh, va a haber residuos eh, médicos. Las recomendaciones del manejo de residuos sólidos urbanos y médicos. Y en la práctica, pues, hasta ahorita hay una reacción de T-1. Es decir, cuando se debió haber hecho algo, se hace cuatro meses después, ¿no? O una de dos. O es el efecto de los minerales metálicos y no metálicos de los baños diarios. O en su defecto es una falta de atingencia, ¿no? una falta de responsabilidad, eh, y es moralmente inaceptable generar prioridades, como decía muy acertadamente Carlos Arce, en el sentido de dar prioridad a otras cosas electorales, cuando en la práctica el problema sanitario está aquí, ¿no? Adicionalmente sí me preocupó un poco el comentario de la doctora Álvarez, de Silvia Álvarez, en cuanto a la reacción de los docentes actualmente en la universidad, es decir, hay plataformas tecnológicas que obviamente los comentarios no van a salir a la luz porque se pierde el servicio médico. Pero en la práctica, eh, la plataforma tecnológica se vio muy rezagada inclusive durante la pandemia y ahorita el, el coordinar grupos de 60, 40 en plataforma tecnológica sin la capacitación de los docentes previos, pues no sé cómo voy a terminar este semestre. Al final, las declaraciones oficiales van a ser que fue el mejor semestre, ¿no? Nada más, digamos, este, como investigar un poco. Sale, está en, en asuntos generales y no, quisi, no quisiera que se discutiera aquí, sino hasta el final, y seguir con el mismo planteamiento hasta concluir la parte de COVID y concluir la parte de COVID es una sugerencia, pero nuestro coordinador aquí presente, tomará la decisión correcta. Adelante. Yo creo que lo fundamental... Me dicen que no está saliendo el programa al, al público, hay gente que me manda ahorita... Sí. Otras, eh, sí, desde hace rato me di cuenta y ya puse un anuncio que a las 3 de la tarde sí. lo vamos a pasar todo diferido. Bueno, te quiero comentar eh, algo que no podemos perder de vista. que todos ustedes han hecho una brillante exposición del COVID y de lo que pasa. Pero la gente está ávida por saber qué sucede en Guanajuato. en Guanajuato? Yo creo que la exposición esparza que diste la doctora, todos ustedes. Primero, el municipio no está preparado, el cabildo han dicho, para lo que viene. Ni, ni se prepara. Eso queda muy claro. Dos, la ausencia del gobernador de no residir en Guanajuato... Eh, dice a León, eso ha provocado esa autoridad moral que siempre hubo en Guanajuato. Es una crítica constructiva, no negativa. Entonces, en función de autoridades, vamos al garete, más una Cámara de Diputados que hicieron un elefante blanco aquí afuera, que bien los diputados son de fuera y nunca toman en cuenta a nadie. Pero hay como consecuencia que en Guanajuato está al garete. Y eso es preocupante, señores, porque hoy... Estamos enfrentando una pandemia terrífica, una economía, como dijo Paloma Cerrado, no hay dinero ni para gasolina. Todos esos temas, yo creo que debemos preguntar a la autoridad, Memo, qué están haciendo para enfrentar este tema. No nomás el de salud, que es grave, el económico. Hay que invitar a los ciudadanos a que lo hagan. Nosotros no podemos hacerlo, recuerdan nuestros estatutos, nos impide hacer gestión. Así que nosotros no lo podemos hacer como observatorio, pero como ciudadanos, sí, claro. Oigan, yo, a ver, déjenme decirles, este, creo que el, el otro problema que debemos de, de, de ubicar es que en estos momentos, junto, junto con la pandemia, el problema de salud y económico, está el problema electoral, como ya apuntaba el PIRI. Este, y en ese problema electoral está esencialmente la voluntad de reelegirse del presidente municipal. Por eso anda Paloma este, Piri tan, tan desesperado este, repartiendo, repartiendo tapetes, este, cubrebocas, chamarras. Hay, hay ya un, una simbiosis entre la ayuda para la parte sanitaria, con la parte política. Su esposa también reparte cosas y dan comida, etcétera pues, O sea, están revolviendo ya las cuestiones de tipo de salud con las cuestiones netamente electorales, tratando de capturar clientelas, que eso es lo que han hecho. Hoy por hoy... Los, los eh, políticos profesionales exitosos se han dado cuenta que lo que hay que hacer es capturar a los electores, o sea, no dotarlos de educación y de libertad para que voten por el mejor, sino para que vote por aquel que les ofrece o les da algo, ni siquiera más ni nada, algo, este, chamarras, una cachucha, etcétera, etcétera. Es la perversión de la democracia esto, este. Este, ese ha sido, por ejemplo, mis reclamos con el PAN constantemente, porque esa no es la visión del PAN. ¿eh? Y él es un presidente municipal del PAN. Eh, al contrario, la perspectiva del Partido Acción Nacional es ser escuela de ciudadanía. Pues hacen exactamente lo contrario. Esa no es escuela de ciudadanía. Es la perversión de la ciudadanía. Este, así no funciona la democracia porque los ciudadanos no están funcionando. Y aquí están revolviendo, y por eso tampoco no hay credibilidad, porque están revolviendo las cuestiones electorales con las cuestiones netamente de salud. Eh, acaba de haber una encuesta, aquí a la casa hablaron el otro día, haciendo una encuesta si, si, si se votaría por la reelección o no reelección del, del alcalde, con mucha preocupación todo este asunto. Entonces andan, andan en eso, ese es su asunto porque ellos pertenecen a una línea de pensamiento que no es de izquierda ni de derecha. Es una cosa que se llama gubernamentalismo. Y el gubernamentalismo consiste en asirse al cargo público para extraer rentas del de cargo público, para sacarle dinero a los, presupuestos, este, los, a los presupuestos públicos. De tal manera que cualquier cosa que haya que hacer Cualquier cosa que haya que hacer es válida con tal de quedarse en el puesto. No son políticos profesionales, eso no es un político profesional. Ese es un vividor de los presupuestos. Y eso se llaman gubernamentalistas. Hay que estar en el gobierno. Es hacer realidad ese viejo dicho mexicano que dice que estar fuera del gobierno, vivir fuera del presupuesto, es vivir en el error. Pues ellos no quieren vivir en el error en el error, porque les ha ido muy bien viviendo de los presupuestos. Y quieren Vamos obras públicas Fernando. y no administrar servicios, porque las obras públicas son las que te dan posibilidades de la entrega de comisiones. Ese es todo el brete en el que estamos metidos aquí, y por eso yo siempre he acusado de que este es un gobierno que se llama tierno botín. Ese es el problema. A ver, la Carlos, este, a ver, a, perdón, doctor. Sí, dime. Yo creo que hay que visualizar. ¿Ya se dieron cuenta que también nos quitaron el presupuesto de patrimonio de la humanidad? Había una partida. Nos quitaron el sí. presupuesto de las actividades mineras. En realidad la ciudad de Guanajuato tiene una enorme pobreza y coincide en lo que tú estás diciendo. El rentismo gubernamental que están saqueando de donde pueden para poder sobrevivir cuando las finanzas públicas del municipio, doctor Esparza, están... ¿Eh? agotadas agotadas de los, de los 600 millones programados y estimados como pronóstico 2020 el 60% es gasto para sueldos y salarios eh, obviamente al, al haber una disminución de participaciones de aportaciones pues es un, es un estado de que hay que jalar lo que se pueda no es decir, ¿por qué no? ese exceso en burocracia eh, Debe haber un proceso de automatización brutal, es decir, este eh, una base de datos de, del catastro, modificándola, haciendo un vuelo, más bien ya no vuelo, simplemente hay tecnologías que te permiten ser eficientes. Recuerda que aquella gente que recauda eficientemente es porque aplica medidas tecnológicas y administrativas, es decir, no han revisado las bóvedas de crédito, no han revisado los omisos, eh, no han revisado los eh, programas de acuerdo de pago en parcialidades, eh, tampoco eh, se ha buscado automatizar los procesos de cobranza, es decir, todavía sigue cobranza por orden y cuenta de un tercero, de una manera muy tradicional, abriendo un salón grande y yendo la gente a, a pagar, no pero es un esquema que se ha venido manejando y es muy respetable, pero... Eh, no es posible que los, que los cajeros dispensadores de CIMAPAC no puedas tú pagar el predial, ¿no? O sea, ¿para qué haces una inversión en un kiosco electrónico que te sirve para un solo concepto, no? Bueno, se los digo por este por procesos que yo hice, que no es costo-beneficio el hecho de que hagas un dispensador de pago para CIMAPAC y no lo aproveches con la base de datos del predial, ¿no? medidas Hola, tal, Hola, Paco. Hola, hola. Mira, este Javier, sí, con referente a lo que tú estás diciendo, de, de que no, no están vinculados, es eso. Yo lo, yo lo comenté en la sesión pasada. Eh, todas las dependencias están desvinculadas. O sea, cada quien está trabajando de, de manera, este nada más para su lo que es su, su dirección, y, y no se vinculan, hay mucha desvinculación en, en cuanto a, a, a las direcciones. Si, si realmente hubiera una vinculación, pues se haría eso, ¿sí? Como tú dices, aprovechar este este esta plataforma para hacer el pago de Simapac podría, podría pagar el predial, pero ya no es no es no es ahí redituable porque tú sabes eh, hay concesiones, hay este compadrazgos y yo te yo te bonifico, tú no te preocupes, te bajo este lo, lo que es eh, el impuesto, etcétera. O sea, hay muchas cosas muy turbias que no les conviene, no les conviene, yo me acabo de enterar que eh, personas de directivos, desgraciadamente a veces no quieren denunciar no quieren hablar por temor a represalias a que los puedan este, correr del puesto. Si en una dirección, digo, me acabo de enterar yo ayer, si en una dirección, por decir algo, el presupuesto es de 5 millones y nada más se gastaron 3, 2 millones se los pide, a ver, ¿cuánto te sobró? Pues hay 2 millones, ¿qué hacemos? No, pues pásamelos, ¿sí? Entonces, por eso no hay una vinculación eh, también los, los permisos de construcción, las multas. O sea, ¿quién está revisando? Si, por ejemplo, ahorita lo del alcoholímetro son aproximadamente 10 mil pesos. ¿Cuántas multas, cuántas multas de alcoholímetro entraron? ¿Sí? Suponiendo, 10. De, desaparece 5 y nada más este, contabiliza 5 que entren al municipio. Las otras 5 vamos mitad y mitad. Así, así es como están trabajando, desgraciadamente. Mira, pues muy sencillo, de los 7 millones de corto plazo, de programas emergentes, simplemente en qué se ha gastado, vamos a una un ejercicio muy elemental, es decir, ha repartido tapabocas, ha dado despensas, o sea, en qué, en qué se ha gastado ese dinero, ¿no? Digo, auditar 7 millones es muy fácil, ¿no? ¿O no? Sí, ¿Eh? definitivamente. Sí, pero aparte, de, aparte del presupuesto, que sí es cierto que debería ser eso, eh, también el, el ayuntamiento y el presidente municipal debieran ser los coordinadores para que todos los sectores tuvieran protocolos adecuados para combatir la pandemia. Y eso no, eh, yo no he visto ninguna noticia de, sobre eso. Es decir, por ejemplo, ahora ya, ya hay protocolos en los hoteles, en los restaurantes, pero todos los sectores ya los tendrán. Y los que no están agrupados también tienen eh, en cuenta eh, condiciones mínimas de atención al público. A mí me parece que eso es importante. Mira, yo creo yo creo que no existe eso porque, a ver, no es que no hay no hay interés por gobernar. No hay interés por la administración pública, y, y, y ya lo expliqué, que es lo que sucede conceptualmente. O sea, cuando el gubernamentalismo es la visión y es, la, y es, y es, es el objeto de estar ahí, lo otro no es importante. Es más, lo importante es acumular, acumular este, eh, recursos económicos para la siguiente elección y para poder solventar la siguiente elección que cada vez requiere más dinero, por como se han estado dando las elecciones en el país, salvo que eso cambie en el 21. Bueno, ese es el asunto. Entonces, mientras no se modifique esta dinámica, pues la administración pública no va a ser tema. Digo, nosotros lo vemos y para los ciudadanos y para los ciudadanos que más o menos conocemos algunos rasgos de la administración pública, pues cada día nos preocupa más y más ante una pandemia porque la pandemia vino a darle al en la torre a todo. Pero ellos siguen en, la, en el mismo tracking, en, el, en, la, en la misma forma, en la misma rutina. Bueno, yo lo que digo es que si no cambiamos a este tipo de gobiernos, sí. Guanajuato de por sí, con todos los problemas que ha dicho el PIRI, siendo un municipio pues, realmente modesto desde el punto de vista económico, pues va a estar en la lona porque no va a salir... Lo, miren, lo otro que tiene este, este gobierno, entre comillas, es una captura regulatoria, sufre una captura regulatoria por el grupo dedicado a cierto tipo de turismo y a cierto tipo de restaurantería y de bares. Entonces, a ellos, los, a ellos lo que les interesa es continuar con el proceso de, de, de, de, de emborrachar a la gente y que la gente se vaya a emborrachar con ellos ahí hay grandes cuentas el Piri conoce muy bien este asunto de cómo funciona la restaurantería en la cuestión del alcohol este, realmente un restaurante sin alcohol no es negocio las grandes cuentas en, en, en, en los restaurantes pues es porque llegan un montón de cuates y se quedan ahí toda la tarde echando trago eso es lo que le gusta al restaurantero. Y si es del bar, pues ahí le pone la redoba y lo que se necesite hasta que estén ahogados de borrachos. Y ese, ese es el negocio, el negocio de Guanajuato. En gran parte ese es el negocio de Guanajuato. Entonces, como están capturados y el presidente municipal es uno de los grandes jugadores en esto, pues entonces... Toda la acción que se está llevando a cabo en estos momentos es para reactivar eso. No les interesa reactivar otras cosas, les, les interesa eso. Que venga los ciudadanos, que les diga que ya les limpiaron ahí con un la mesa, etcétera, etcétera, que se pongan cubrebocas con un hoyito para ponerles un popote y poder seguir bebiendo. Y eso es lo que les interesa. Entonces, pues esa no es una visión de gobierno, de un gobierno realmente metido con un proyecto serio de cómo reactivar económicamente esta ciudad, que tiene que atender la parte de educación, como decía Silvia, que es gravísima, mientras no esté activada la universidad pues gran parte de los recursos de la universi de, de, de, de, del municipio no están ahí, mientras la burocracia no esté activa porque la gente ya no viene a Guanajuato y no necesita venir o no puede venir precisamente por el COVID, pues también perdió esa parte. La minería con los problemas serios de eh, medioambientales, que tiene que ser reactivada, hay que equilibrar esos problemas con la reactivación que se requiere, pues eso no está visto. Lo que nos interesa es abrir... Los bares y los restaurantes con el chupe. Ese es el asunto en el que realmente está metido la ciudadanía, porque es, ahora sí, este como se dice en la, en la parte electoral, esa, esa esa es su base electoral. Es, esa es la que realmente lo apoya y el interés de, de, de la gente que rodea a este alcalde. Mira, bueno, te falta... Adelante, sí, adelante. me llegó Ángel Arcos, ¿eh? Hay que darle la bienvenida no, Ángel Arcos, a Ángel Saludos y una disculpa. Buenos días, don Ángel. Pues bien aquí, bien. en este comentario de Carlos Sarce, perdón que interrumpí, prevalece mucho lo que tú con Lolita han manejado, sí. que es las terrazas, las cantinas ambulantes allá arriba. Según Lolita, acuérdate, la declaración hecha, y ya anduve buscando al medio, la declaración hecha por el señor Delgado Zarate, creo que es director de desarrollo urbano y que en las cosas, declaró que había 63 permisos para terrazas, Estas, que es el tema que a la gente le llama mucho la atención. entonces eso va mucho con la, de la mano con lo que dice Carlos. Lo que buscan es cantinas y emborrachar, si les vale, un comino o lo demás. Ese es el gran problema. Si Guanajuato no siguen empinando por ahí, Silvia, te va a morir Guanajuato. Se les quitó sí, la minería. No, sí. Lo que, me, lo, lo que me preocupa, bueno, me, me estoy deprimiendo frente a tanta crítica, muy, muy válida, por cierto, y muy bien fundamentada la crítica al presidente y al ayuntamiento, pero, pero creo que el momento nos obliga a pensar en la propuesta y en el compromiso. Yo creo que vienen tiempos de, de nuevas elecciones y creo que el voto es, un, es de alguna forma una calificación a un presidente y a un ayuntamiento que que pues, no han servido adecuadamente a, a las expectativas de la ciudadanía. Entonces, yo creo que hay que prepararnos para, para hacer propuestas y establecer compromisos para tener un mejor presidente o presidenta y un mejor ayuntamiento, ¿no? Este, yo creo que es la base del gobierno y, y, y bueno, si, él, si este presidente y este ayuntamiento están pensando en una reelección, pues eh, había que evaluar, y por lo que yo escucho y por lo que yo veo y por lo que yo vivo, no creo, no, no creo que, que sean aptos para una reelección, pero creo que aquí lo importante es que el observatorio este, tome un papel más, uh, más relevante en orientar hacia un mejor, a una mejor elección y el voto, el voto que viene es el definitivo. Este, no lo dudo que piensen en reelegirse, claro, este, que van a pensar en reelegirse, pero pues la evaluación de, de estos tres años creo que no, van a, no va a ser favorable. Entonces yo creo que hay que ver a futuro, prepararnos para, para orientar un voto hacia una mejor opción. Y, y creo que ese es el camino. Uh, la crítica, pues ya, ya nos acabamos con la crítica. Ya hasta estoy un poco deprimida, pero voy a leer un buen libro para levantarme el ánimo. Pero este, sí, sí creo que merecemos un mejor gobierno. Y como tú dices, Piri, este, bueno, Pato va al precipicio, si seguimos así, de ser una ciudad cultural, este, líder en, en, en muchos aspectos uh, de educación, de turismo de patrimonio de la humanidad, pues estamos perdiendo. Estamos con signos negativos en muchos aspectos. Entonces, creo que sí es un momento muy importante para, para que el observatorio reflexione, tome una pues una actividad, uh, que pasemos de la crítica a la propuesta y al compromiso, ¿no? ¿No creen? Correcto, es correcto. La crítica Oye, es yo riesgo, ¿Puedo opinar? ¿verdad? Perdón, Paco. Ahorita te paso la voz. Ahora, la crítica, Silvia, sí, ha sido buena porque hemos apuntalado algo que no podemos soslayar, que es ah, el no, abandono claro. del municipio de la ciudadanía. Están negociados. No. Es yo, yo, no yo no, discúlpame, pire. yo creo que está muy bien este, manifestar con, con la experiencia de, de todos los que estamos viviendo una crítica, claro. La crítica es válida, eh. la crítica es muy válida. Además, por ejemplo, tocaste como el punto medular, es decir, cuando hay deficiencias y hay una crítica negativa, es responsabilidad de aquel que critica generar alternativas, si no de solución, que incidan directa o indirectamente en ir mejorando la situación. Aquí yo recuerdo... No sé si se acuerdan de un programa que se llamaba Entre lo Público y lo Privado. Aquí hay una confusión ideológica entre lo que es una empresa y es un gobierno. Pero esto viene desde el PAN de hace muchos años, ¿no? Hay una confusión ideológica que se ha transferido de generación en generación. El uso de los logos, que se usa mucho en las empresas. El uso... Eh, del cubrebocas con el logo como si fuera una empresa privada y eh, en donde el costo, obviamente, de la, de la contratación de este producto tiene un valor agregado porque tiene, obviamente, mayor mano de obra, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, el tirar el dinero en estudios de consultoría que en la práctica de antemano tienes una institución educativa que pudiera de alguna manera haber minimizado costos, ¿no? Pero, pues, viene siendo la consultora del, del, del Estado, ¿no? Eh, cinco o seis proyectos tirados a la basura. Más ahorita Fíjate. siete millones volando eh, de una manera muy amigable dentro de la problemática de la pandemia, sin saber en dónde han podido aterrizar, ¿no? Fíjate que sí. Es decir, este... Él responde a un requerimiento, a una formación que él tuvo, ideológica. Más sin embargo, la evaluación es que está en un error. Tiene que generar un proceso de modificación. Eh, yo sé que esto puede afectar sus susceptibilidades pero en la práctica es una percepción muy personal. Es decir, ¿cuáles serían las alternativas de solución? Por ahí deberíamos de ir, ¿no? Desde nuestro sí. punto de vista. No somos claro. gobierno, somos una sociedad civil organizada que observamos eh, de una manera parcial y objetiva el fenómeno que dentro de la propia dinámica gu gubernamental es muy difícil de entender, ¿no? Cuando la gente sí. tiene ese poder, eh, la gente cercana le dice que es muy bueno, ¿no? A lo mejor ya lo lograron engañar y él cree que efectivamente es bueno, ¿no? Y los que se lo dicen, pues están cuidando su trabajo, ¿no? Yo quisiera que Francisco Montiel, que no le da la palabra, Pero, el Piri. Hola, hola, buenos ¿Eh? días. Oigan, mire, este, escuchando el puesto de los comentarios. Primero, yo retomo el tema que la semana pasada también lo mencionó, Memo y se ha mencionado por varios, Carlos Sara también, el tema de la planeación, el tema de la planeación gubernamental. Para mí es muy evidente que los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal, como local, se ha movido por inercias. Y más cuando la inercia viene de la ¿qué diría yo? permanencia de determinados grupos que han ido poco a poco haciendo a un lado a la población para imponerse y mantener sus intereses por encima de todo. Yo pienso que una cosa muy importante es tener en cuenta ¿Qué es el municipio y qué es el ayuntamiento? No son lo mismo. El municipio es la demarcación territorial geográfica con una población determinada y definida y un conjunto de actividades que la identifican y que la, la, la, la, la, le, le dan sentido a su forma de vivir diariamente. Esta inercia se rompió no porque la gente tuviera conciencia que había que romperla, se rompió porque la pandemia vino a poner al descubierto pues una serie de, de debilidades tanto en la sociedad como en los órganos este, gubernamentales y mucho de la gente que ocupa los puestos. No he visto yo todavía que surja más allá de parches este, verdaderas medidas de por lo menos de mediano impacto. Todo es inmediato, todo es... A corto plazo, casi era para ayer. Y las declaraciones que hizo el presidente municipal, primero para abrir el turismo y luego para decir que el ayuntamiento tiene eh, este, cuentas por cobrar, pero no sabe cómo cobrarlas porque teme que la gente que debe tiene mejores abogados que el ayuntamiento, me parece un desastre y una vergüenza que el tipo ahí siga. En principio, para mí el ayuntamiento es quien representa a los habitantes de un municipio. Y si soy este, mínimamente conocido, preguntaría, ¿este ayuntamiento a quién representa? Representa a los grupos del PAN y no todos están unidos. Representa a una pequeña porción de grupos de otros partidos que tampoco están unidos. Entonces, sí, yo creo que sigue siendo válida nuestra... Propuesta de que la gestión de la ciudadanía es la que hay que impulsar por todos los medios. La gente tiene que involucrarse en resolver sus propios problemas. No podemos ir a resolver los problemas de los locatarios de los mercados si ellos no toman las iniciativas y toda la este, fortaleza que los lleva en sus generaciones de gente dedicadas a esa especialidad. Entonces, en el ayuntamiento es obvio, no hay especialistas de nada. Están de pena ajena. Nunca había oído yo a un presidente municipal previamente decir que no tenía buenos abogados. Si hay algo que yo pienso que Guanajuato tiene como orgullo y como baluarte, son sus abogados. Entonces, si él no lo puede hacer directamente, pues hay otras formas para hacer las cobranzas. Hay agencias que hacen eso. En cuanto a apostarle a que el turismo solamente sea un turismo de borracheril, pues ahí sí es algo que está compartido en todo el país. Hay este, muchos centros y lugares donde los negocios de todas maneras siguen sin tener clientela. No sé Guanajuato cómo vaya a estar la concurrencia. Yo estuve el jueves por la noche y ayer. Sí vi que se, hay, hay turismo, pero lo vi poco en los locales y en los lugares de siempre. La gente anda caminando y compra cosas en tiendas de conveniencia y no hace servicios o consume los servicios porque además los de Guanajuato ya los también han hecho usarse son caros y muy malos. Entonces, el municipio sí, digo, el, el ayuntamiento sí está en un berenal mientras no conciba. Que tiene que tener un plan de trabajo con proyectos, con presupuestación, con metas y con resultados. Y con gente que sea responsable y capaz de sacarlo adelante. Parece ser que todos los que están ahí metidos, lo único que saben es causar problemas y no resolverlos. ¿De qué nos ganamos que nos den una información si es una información que no tiene salida por ningún lado? Desde hace mucho, y Carlos ha vivido mucho eso en el Cide, existe lo que es el gobierno el gobierno electrónico. Y lo ya ha hecho saber ahora que criticó lo de las placas. No hay necesidad, de verdad, ya a esas alturas del partido, de que la gente haga citas y vaya con copias y que haga no sé cuántas cosas, porque son maromas innecesarias. Es solamente muestra la, yo diría yo... Falta de actualización de la gente, la obsolescencia, el anacronismo para pensar que la administración pública se mueve así. Y desafortunadamente para Guanajuato, Guanajuato capital, el gobernador está casi en las mismas. El pobre también, desde que también le quitaron este, el mando de, de, de las acciones pues, de, de seguridad pública, pues anda así como que no sabe ni qué. Pues todos los días tienen que inventarse algo y no es confiable casi nada de lo que hacen. Las este, campañas para cubrebocas, para no sé cuántas cosas, pues son intentos vanos porque no van directamente a hacer que la ciudadanía tenga la responsabilidad y sepa que es por usar este, cubrebocas que se pueden evitar muchas cosas. Pero si tienes un presidente de la república, que sale siempre sin cubrebocas, que todo el tiempo dice que porque eso no es científico y alegan la ciencia como argumento de fondo, pues que estamos fritos. Y luego tienes universidades mudas. Me tiene a mí espantado que los rectores de todo el país están mudos cuando deben ser los líderes de la vanguardia del pensamiento y los líderes de los grupos de científicos y de tecnólogos. Que Slim les haya ganado la batalla para la vacuna verdaderamente es eh, el mundo bizarro. Así sí. como que ya es demasiado, vamos, nos rebasa cualquier capacidad de comprensión. Entonces, yo pienso que tenemos que volver a insistir sobre lo que ha sido nuestra agenda. Plan de trabajo cierto, sólido, serio diseñado por especialistas, ya basta de tener organismos de planeación que no sirven para nada, que solamente roban, que contratan agencias que quién sabe quién los mencionó, y que es necesario que todo eso tenga intervención ciudadana, y que estemos siempre por las dos cosas que también hemos luchado, la batalla contra la corrupción y la vigencia del Estado de Derecho. Gracias por irme. Sí. Carlos uh, sabe, el Arco se lleva como una hora con la, con la mano arriba. Que arco, una tiene una hora levantando la mano. Sí. sí. Bueno, concuerdo todos estos comentarios seguidos. que están haciendo tanto Javier como Carlos como Francisco como la doctora este la maestra Silvia. Este la verdad es que nos me pone a reflexionar mucho sobre la idea de lo que yo sé en cuanto a políticas públicas y acciones de gobierno, y se ha perdido mucho el que los resultados de los ayuntamientos, de los gobiernos, deben de tener su costo-beneficio, pero socialmente. O sea, deben verse reflejados en la sociedad. Sin embargo, desde hace muchísimos años, y no solamente en México, en todos los, en todos los niveles de gobierno, sino a, a nivel mundial, se ha convertido el costo-beneficio en el aspecto económico, político y partidista. Y ahí es donde se ha perdido la esencia de las funciones del gobierno. Eso es lo que yo he estado reflexionando con estos comentarios. ¿Pero no sienten ustedes algo? A ver, una reflexión que les quiero dejar en la mesa antes de que concluya el programa. Es que el político se, des, se desatendió de la ciudadanía. El así ciudadano se desatendió de la política. Así es. Y nos fuimos abandonando y dejamos a la universidad también en el último vagón. Pues y de ahí nos preocupamos hasta ahora que viene esta crisis tan grave que nos hace reflexionar a todo el mundo y saber, las universidades es un mundo de las ideas. El político no trae con qué contestar las ideas. Y lo que dice Carlos es muy cierto. Desgraciadamente busca nada más un botín. Y finalmente el ciudadano hoy se siente abandonado, pero no sabe cómo expresarse Ángel. El grande problema es el ciudadano no sabe qué día expresarse. Ojalá ir el observatorio memos y meterse en que seamos gestores para que no vayas a golpear o luego. Ojalá tengamos una ventana de que la gente plantee sus necesidades, porque el objetivo es ciudadanizar a la gente. La gente la tiene gente. que tener una esperanza y una oportunidad, que hay formas de expresar lo que hoy se está pasando. ¿Cuánta gente está checando que se está muriendo en callejones? En los callejones de Guanajuato, a ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuánta efectivamente, gente? Efectivamente, la gente debería de ver cuál es el costo-beneficio, cómo es que se está reflejando en la ciudadanía. Pero estamos callados. No, no exigimos, no pedimos, no manifestamos. ¿sí? Y, y ese sí Yo creo que hay que reactivar es. la interacción de las organizaciones civiles. Yo creo que también por este medio podemos convocar a una reunión de donde estén nuestros... Queridos co colegas de las otras asociaciones, estoy seguro que lo que se requiere es un elemento aglutinante y detonador, y esto lo va a atraer. Y lo que no se ha funcionado, seguramente se hará. Yo estoy con la preocupación muy grande de cómo se va a dar el funcionamiento de la parte educativa. De que las clases se vayan a dar por televisión me parece el mayor de las aberraciones que en el siglo XXI puede haber estado. Y que en la universidad se pretenda resolver las cosas en línea sin tener la capacitación pues, ni técnica, no ni capacitar. la capacidad de infraestructura, ni los profesores. Yo platico más o menos con dos personas que están en clase, ya una directa que es Belia Ordaz. Y USA, que está jubilada, pero sigue dando clases de la maestría. Mientras estuvieron trabajando, de acuerdo a lo que ellas conocían, trabajaron con Zoom. Pero la universidad decidió cambiar de plataforma. Y entonces está oh. en una plataforma que, según me dicen, es muy complicado, porque tienes que tener los archivos digitalizados y tienes que subirlos a la nube. Y en la nube los estudiantes pueden tomarlo de manera indiscriminada. Entonces, oye, es que ni siquiera tienen idea de los protocolos de derechos de autor, ni siquiera de control de este, información y de manejo de información sobre la identidad de quién entra y quién no entra, quién cumple, quién no cumple. Entonces, es verdaderamente terrible. Los estudiantes han rebasado con mucho, con mucho, la capacidad de la autoridad universitaria y de muchos profesores. Y de la mayoría de los maestros. O sea, el no salirse nunca del Gisiel y el del Pizarrón trae consecuencias devastadoras y vienen días todavía, yo creo que más críticos. Guanajuato, verdaderamente sin estudiantes, es una ciudad casi fantasma. Sigue claro, siendo claro. muy penoso verla este, solo con grupos de, de, de turistas. Pero que también, pues tampoco vienen con las grandes cantidades a, a gastárselo. Si se van a emborrachar, pues van a comprar un pomo en un oxo, y unas sí, sí. caguamas y sus vasitos y en la calle se los van a tomar. Y van a hacer toda una porquería peor de lo que hemos visto en la ciudad. ¿eh? Es verdaderamente de, de veras de pánico. Entonces, bueno, como que pues, sí necesitamos que las asociaciones, digamos, a ver, ayuntamiento. Tú eres el representante del eh, municipio. Ponte las pilas y órale a trabajar y evalúa. Si se requiere tener un grupo de evaluación de desempeño de cada funcionario, de cada plan de trabajo y demás, se puede hacer. Hay muchas herramientas. Los españoles y las instituciones españolas ya han hecho muchísima labor en gestión pública de los municipios, sobre todo, por toda la bomba que traen del reparto de oh. la bueno, yo este, me acuerdo de un libro que se llamaba de Max Weber, el político y el científico, y ahí hay mucha información sobre el particular, ¿no? Y, ade y además, este, lo preocupante de este planteamiento es que bajo esta ineficiencia en el uso de plataformas te tecnológicas educativas, pues hay un riesgo de que tu, eh, tu ranking a nivel nacional disminuya todavía más, ¿no? Es, es increíble que la Universidad de Querétaro, la Universidad de San Luis Potosí, esté por arriba de la Universidad de Guanajuato, ¿no? Eso no no es, no es creíble, ¿no? Ahora. No, sí si es creíble. Si es hay un, creíble, un planteamiento muy interesante que hizo gente. Carlos Arce la vez pasada, diciendo... A lo mejor ellos están menos retrasados claro. que nosotros. Menos Me es la parte, cuando, digamos, sí. académica. sí. Sí, claro, académica. yo y yo fuimos a la Universidad de Guadalajara claro. a ver sistemas de comunicación científica. en la educación a distancia. En aquellos años mm. se burlaban de la Universidad de Guanajuato porque tenía las antenas de FIME. Y nos dijo el director cuándo le ponen su epitafio a eso que ya es más obsoleto que qué cosa. Y no entendimos... Perfecto. La universidad siguió este, teniendo como a, máxima autoridades a los chicos CIME, que indudablemente son muy capaces, pero no están acordes con el desarrollo de la tecnología. Pero de luego, la Universidad de Guadalupe es un botín, Paco, para que se hacen tontos. Sí, también, yo, lo 200, considero mil. que en este momento es un botín. 200 y, mil pesos. Y, y mal administrado también, por cierto. eh, ¿Eh? Y mal administrado Doscientos mil pesos ganó ahorita el rector de la Universidad de Guanajuato. Ah, caray. ¿Libres o netos? Pues, ¿dónde anda? Pues, dime, sí. ¿dónde anda? Oye, Carlos, eh, eh, la situación estructural, perdón, mi estimado coordinador, a sus pies. Adelante. Sí, yo, yo algo que quiero comentar es esta inquietud de que el observatorio se manifieste para las sí. próximas elecciones. Yo creo que sí debemos de manifestarnos pero para invitar a los ciudadanos a dos cosas que nunca lo hemos hecho. Una, a reconocer quiénes son sus líderes. Las, la gente sí sabe quiénes son, pero no se los reconoce. En México las cosas son al revés. El que quiere ser presidente, quiere tener un puesto público, hace mucho escándalo y hace cosas por los demás, para que, porque él se la cree. Pero yo creo que tenemos que hacer que los ciudadanos reconozcan quiénes son sus líderes, quiénes sí los representan. Y segundo, que los impulsen. Si logramos que los ciudadanos reconozcan a sus líderes de barrio, de colonia, de ciudad, y luego los impulsen, ahí tenemos a los gobernantes que merece Guanajuato, no, no a los que dicen que son profesionales y solamente se juntan entre ellos para ver cómo se reparten el poder. ¿Cuánto llevamos de tiempo, ilustrísimo coordinador? Ya llevamos ya, ya, ya eh, 40 minutos, 100, una hora 40. Ándale. Y Andale. seguimos en vivo. Sí. A, la, a, la, a las 3 de la tarde lo vamos a subir. Esto. Ah, perfecto, perfecto. Oigan, simplemente déjenme nada más comentar algo del, de, de la parte de, de plataformas y todo esto. Realmente el avance es brutal eh, en cuanto a tecnología, <ríe> Este, para, para, para este, hacer trámites a distancia, etc. Realmente lo que hay atrás de eso también otra vez es la corrupción. A los, a los malos funcionarios públicos, repito, a los malos funcionarios públicos lo que les interesa es tener el control personal de los trámites, porque es la forma de extorsionar a los ciudadanos. Entonces, en el momento en que entran nuevas plataformas que funcionan con inteligencia artificial, que se llaman plataformas expertas, que realmente eliminan la intervención de muchos de los funcionarios, porque tienen lo que se llama machine learning, o sea, este, la, la máquina aprende y la computadora es la que realiza realmente el trámite, no el, no el funcionario, no el empleado. Entonces se pierde realmente el gran poder para extorsionar al, al ciudadano, que es la discrecionalidad del funcionario. Desde darle acceso a entrar a un trámite cuando no se tienen los requisitos necesarios o bien pasando por encima de los reglamentos y de las leyes y de los decretos y de todo, se le dan permisos sobre todo licencias, a quien no debería de dárseles, o usos de suelo a quien no debería de dárseles, cosa que sucede todos los días en Guanajuato. Bueno, eso está costando, le está costando a los ciudadanos, es corrupción. Las plataformas modernas eliminan todo esto. Se los digo porque pues yo he trabajado ya mucho tiempo en, en, en esta cuestión de mejora regulatoria eh, y de cómo digitalizar adecuadamente eh, los trámites. Esto está solventado, es un problema de índole político. Quien no le entra a esto como Guanajuato, por ejemplo, como el municipio de Guanajuato, eh, lo que pasa es muy sencillo, la, la, el diagnóstico es muy sencillo. Pues está en el esquema de, de gobierno botín, por eso no hay eh, en Guanajuato, eh, trámites de punta a punta, o sea, que se puedan hacer desde una computadora, desde un iPad, desde el teléfono celular, muchos ya se hacen así, este, sin intervención del funcionario y sin, y, y sin tener que ir a hacer los trámites a, a, a, a la oficina gubernamental. Hoy por hoy, como un cuart, una cuarta generación de derechos eh, manos, está el derecho al trámite digital. Ese derecho al trámite digital que ya tienen los ciudadanos europeos, en muchas ciudades norteamericanas, en varias o algunas por lo menos ciudades es, mexicanas, eh, inclusive León lo, tiene algunos, debería de tener más, pero tiene algunos. Eh, bueno, en el caso de Guanajuato no lo hay. Los ciudadanos de Guanajuato no tenemos esos derechos. Entre otras cosas, porque el gobierno no nos lo quiere dar, porque lo que quieren es seguir teniendo la decisión de qué pasa y qué no pasa en Guanajuato para hacer negocios. La ciudad está capturada por ellos y ellos deciden qué negocios se pueden establecer en Guanajuato y, y los Cierto. ¿Cómo ves, Ángel Arcos? Para finalizar, yo sigo bueno con. Con la misma idea de que nosotros estamos muy apagados como sí, ciudadanía. Estamos, estamos totalmente ausentes, como que nos acostumbramos a que hagan lo que quieran. Y, este, y mientras no me afecten de una manera personal, uh -huh. aunque el efecto sea a nivel social, a nivel comunidad completa. ¿no? Entonces estoy de acuerdo con todo esto que estamos hablando. Todos, eh, todos los comentarios son sumamente acertados. O sea, la ciudadanía tiene que responder. Anteriormente, la gente que nos que dirigía los destinos del ayuntamiento era gente muy reconocida por la sociedad. Cierto, cierto. Era, era gente reconocida, era gente que la gente respetaba, eran personajes de, de la ciudad de Guanajuato. Y la verdad es que ahora llega cualquiera simplemente porque está apoyado por el partido. Y son unos pleitos entre ellos y están todos divididos entre ellos, porque no son los que la mayoría en un momento dado designó o autorizó a que fuera el que nos representara. Les quiero recordar a los guanajuatenses, que el primer presidente municipal reciente en el tiempo de Manuel Leve Moreno, Llamaba Tito Castañares, ¿te acuerdas, Ángel? Mm -hmm. Y ese señor fue el que abrió embajadoras y le partió la madre embajadoras, ¿eh? No, le pegó al, a la zona histórica, pero fue. Cada vez que viene un extranjero. Pues él fue que se robó los patos de la presa, ¿no? Creo que sí, pero. pero era Paco, Ernesto Calta, Castañares Alcalá. Esto es. que él era de Querétaro <risa> y él abrió la embajadoras y le hizo un daño a Guanajuato terrible, del uh -huh. cual no nos hemos podido reponer. Es. que hay un presidente, es, lo que dice Arcos. cuando vino un presidente municipal de fuera, no es de Guanajuato, y además es pillo el, el daño. Guanajuato ya trae desde Marco, este joven presidente municipal, Huicho, como le llamaban, desde Castro, etcétera, etcétera. Gente, desgraciadamente, que, que se les saludó a Florencio Antillón, lo devastaron Ángel Arcos. Así es, los jardines históricos se acabaron. Ya no tenemos jardines históricos. Quiero hacer negocios, negocios y negocios de a Carlos Sanz. Conclusión, sí hay que hacer un replanteamiento de Guanajuato memo hay que abrir la oportunidad a todo el mundo. Hay que ciudadanizar, ciudadanizar a la gente. Pues sí tenemos que abrir y abrir y abrir las puertas para que la gente exprese. No puede seguir este desorden, este pillería. Y lo único que vamos a terminar es una cantina de mala muerte va a ser Guanajuato si seguimos en esa actitud. Ahí están las Gracias. De acuerdo. ¿Estamos en conclusiones? No, no, es, estamos por cerrar el programa. Ah, perfecto. Creo que ya... la, sesión, la sesión seguirá, pero vamos a terminar, el programa, a cerrar el programa. Perfecto. Gracias. Nada más, eh, yo apuntaría nada más la administración de Nicéforo Guerrero. Eh, realmente lo que hizo en relación a lo de la bufa, se acerca mucho al, al mal gobierno de del actual alcalde, se acerca. Yo creo que este todavía ha sido peor, pero el boquete que le abrió y el enfrentamiento entre ciudadanos que provocó fue brutal. Y todo basado también en un acto de corrupción, que era silenciosamente, como lo aprendieron en la cuestión de, de, de la corrupción, con sigilo, trataron en Semana Santa, no sé si se acuerden, de sacar la autorización de urbanización para la Bufa. Eso fue brutal. Fue sí. fue un parteaguas en la administración pública municipal de Guanajuato. Es cierto. Sí, también le dieron la torre a la presa de La olla destruyeron la ecología. ¿También? Y es que también... O sea, en es en que esa... tú lo ves. Ah, el otro punto que también el alcalde actual trajo a población fue la, la presa de la tranquilidad que está detenida porque no tiene dinero. Bueno, nunca no entendido y nunca ha no leído de qué se trata y de la poca viabilidad de esa presa. Está Pero a él, lo Paco. que dijeron en un principio que yo escuché es, lo único que me interesa es dónde hay dinero, cuánto hay y cuánto nos llevamos. Ese es el punto neurálgico en esto. La hija del señor Arroyo, gestionó, gestionó como diputado en 25 millones de pesos. Se le Ahora al municipio, en aquel entonces, y él los destinó a la compra de terrenos? Sería bueno que transparentaran qué terrenos y quién los pagó y cómo los compraron, ¿eh? Qué sí, ¿qué, qué, qué, qué. sí, hubo 25 millones de pesos. y sí, ver también cómo está eso en el registro público de la propiedad, si está registrado a nombre de quién. Así o están es. todavía en manos de no sé quién, ¿no? Bueno, ese sí, recurso pero... también se fue mucho para Simapac, ¿no? Muchos programas de. Recuerdo, recuerdo también ah, que el, el, sí, pero, el artículo ¿no? que Paloma nos compartió sobre los antecedentes del suegro de Billy, que llamó Cerros Lagartijeros a Guanajuato para hacer la justificación de la compra desde los terrenos de Vicodima. este Las cosas en el terreno, las ambiciones no han cambiado, se han hecho mayores. Por parte del mismo. Yo creo que, bueno, yo insisto. Hay que impulsar que las demás asociaciones podamos actuar como frente común. Y que busquemos verdaderamente opciones ciudadanas de calidad para dirigir al municipio. Y no solamente eso, Paco. Invitar a los ciudadanos que vean este programa a que se integren a organizaciones ciudadanas para trabajar. Organizar... que organicen una de ellos. Esto que dice Memo es muy importante. Que se reconozcan los líderes de la comunidad. Eso es lo que puede en un momento sacar también todo esto adelante. De yo creo que nosotros tenemos ya la solidez y la experiencia para poder ofrecer confianza y ser interlocutores válidos. No estamos cerrados a ninguna posición. No tenemos compromiso político. Nos interesa quedar bien absolutamente con nadie. Y entre nosotros creo yo que hay la más que confianza para tomar este, causas comunes y apoyarlas hasta donde nos es posible me da mucho gusto que hoy esté ya la maestra Silvia con nosotros sí, la verdad sí ya la extrañábamos sí. no, aquí estoy aquí estoy y como tengo compromisos hogareños me retiro este, me dio claro, mucho gusto está. saludarlos este y espero verlos el próximo sábado ¿Cómo? Guillermo nos manda la agenda Claro. Y, y me gustó mucho la exposición de Javier. Felicidades Javier. ¿eh? Y felicidades. Muy muy bien documentado, muy bien. Ah, muchas gracias. Bueno, gracias. que tengan un boni una bonita semana. Cuídense mucho. Bueno, igualmente. Igualmente. Chao. Mira, Buenas tardes maestra. Eh, si te digo algo Paco, eh, no en afán de debatir contigo. Y tenemos un cambio de liderazgos. Paloma lleva como una hora con la mano abierta, preguntando. Ay, no veo. Es, dentro de los estilos de liderazgo autocrático, provoca que Paloma ya no quiera participar. <risa> pues yo me la veo. Maquista. Paloma. Paloma, pues ¿tiene las, las manitas levantadas? Está con el micrófono desconectado. No, pues ya está, se fue. pues Está bien. Creo que anda volando por algún lado la paloma, ¿no? Bueno, espero que Concluimos el programa, ¿no, Piri? ¿O cómo ves? Sí, sí ya, ya. Yo creo que sí. Yo creo que ya está sumamente claro. Bueno. Ya lo exitosísimo. He la bueno, próxima semana, tenemos... a las 11 de la mañana, nuevamente transmitimos en vivo. Gracias por su atención a los que nos están viendo en esta ocasión que fue diferido. Gracias.